Y netos regresaron al mundo perdido. No soy el único imbécil de la manada. ¡Hola, niños! ¡Bug a su servicio! ¡Nuestro héroe! ¿Qué nos ha traído a mi mundo? ¡Venimos a pasar una vida de aventuras igual que tú! ¿Escogieron un mal momento para venir de vacaciones? ¡Escúchenme! ¡Se acerca una grave amenaza! ¿Me lo repites? Tenía un malvavisco en la choreja. Eddy nunca volverán. Deberíamos de estar buscando sus huecitos, ¿cómo ven? Sí, no me ayudes. Les enseñaremos de qué somos capaces, niños. Lo que no tienen de inteligencia. El destino nos espera. El destino duele. Lo compensan con su incompetente ineptitud. Aguanten, Eddy! No los encontramos los mapos. Yeah. Arre, arre. <Susurra>